Amigos de Semanario Gaudium, me hace un gusto el día de hoy estar aquí con mi buen amigo Uriel Esqueda, que nos va a platicar de la próxima Marcha por la Vida, caravana que está organizando para desarrollar aquí en la ciudad de León. Uriel, platícanos por favor qué vamos a vivir el próximo sábado 12 de febrero. Claro, Chuy, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. El próximo sábado 12 de febrero vamos a tener un evento único en Guanajuato y en México. Vamos a vivir una gran caravana por la vida para exigirle a los diputados en el Congreso del Estado de Guanajuato que respeten el derecho a la vida. Muy bien, eh, todo esto, ¿quién lo está organizando? ¿Cómo es que se llega a, a esta convocatoria? Claro, Chuy, pues un grupo de ciudadanos preocupados ante las acciones que realizan los diputados en el Congreso. Nos estamos organizando de diferentes agrupaciones, de diferentes religiones, para poder colaborar y hacer el mayor esfuerzo para salir a las calles este próximo 12 de febrero. Esto no es algo que se está ocurriendo la semana pasada o, o no es improvisado, pues viene de toda una, una ya metodología. Ya tenemos años viendo este tema platícanos cuál es la situación actualmente. Mira Chuy venimos estudiando justamente lo que van haciendo nuestros diputados en el Congreso previamente, venimos viendo cuáles son sus trabajos legislativos y el día de hoy nos encontramos frente a la preocupación de que quieren despenalizar el aborto sin límite de semanas entonces, ante esta preocupación y que ya se fijó una metodología del trabajo dentro del Congreso, los ciudadanos hemos decidido organizarnos para salir y hacer un frente a los, a los diputados y exigirles de manera organizada que respeten la vida. ¿Cuáles son los momentos que vienen? ¿Me comentas que ellos ya tienen una metodología. ¿Qué fechas, cuándo se va a dar esto? ¿Por qué es importante que ahorita nosotros nos levantemos y levantemos la voz? Claro, Chuy. El próximo 12 de febrero aproximadamente inicia otro periodo dentro del Congreso en el cual los diputados comenzarán sus trabajos ordinarios. Actualmente la iniciativa se encuentra en comisiones que es un grupo de diputados que analizan la iniciativa a profundidad. Después de que pase este proceso por el cual se encuentra, deberá pasar como un dictamen al pleno del Congreso donde todos los diputados tendrán que votar esta iniciativa. Entonces, actualmente se encuentra en estudio y la ciudadanía ya podemos participar en el proceso, mandando nuestras opiniones y participando con nuestros diputados. Entonces, ya está fijada esa metodología y debemos de activarnos y no podemos quedarnos callados ante esto que está sucediendo. Entonces, si hay modo de participar, si hay modo de hacer algo. ¿A dónde se tiene que, que mandar esto? ¿Es por correo? ¿Hay que ir al Congreso? ¿Qué se tiene que hacer? Claro, Chuy. Bueno, toda esta participación, primero, la pueden enviar de manera directa al correo del Congreso del Estado de Guanajuato, pero en particular, Chuy, y muy enfáticamente, a cada uno de sus diputados. Creo que es importante visitarlos, ir a su casa de enlace, estar con ellos, presionarlos, preguntarles cuál es su posicionamiento en torno al tema del aborto y no dejarlos nada más que sigan publicando lo que quieran, eh, sin escuchar a la ciudadanía de una manera abierta. Hemos escuchado que va a haber un foro también ¿no? para escuchar a las organizaciones civiles que tienen algo que decir sobre este tema. Bien, Chuy, todavía esa parte no está fijada dentro del Congreso, no hay una metodología para un parlamento abierto, pero la realidad es que como sociedad civil y en específico en la causa provida, estamos listos, Chuy, para entrar al diálogo, para entrar al debate, porque todo esto que están haciendo, Chuy, realmente no tiene un sustento ni fundamento. Entonces nosotros estamos listos para entrarle a la discusión, al diálogo, para que esos diputados entren en razón y se den cuenta de que lo que están pidiendo que entre en Guanajuato, pues ahora sí que no tiene sentido y no representa el verdadero sentir de los guanajuatenses. Excelente. Entonces, el día 12, eh, ¿qué va a pasar? Eh, porque bueno, seguimos en pandemia, no es conveniente que hagamos concentraciones, que estemos todos como aquella mítica marcha por la vida que como 100 mil personas. Eh, ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿De dónde va a salir? Claro Chuy, el próximo sábado 12 de febrero nosotros vamos a tener dos puntos de salida de esta caravana, el primero va a ser de Centromax, el otro punto va a ser del Office Depot de Plaza Mayor, todos van a ir por López Mateos, van a llegar al Parque Hidalgo y en el Parque Hidalgo Chuy, en exclusiva para Gaudium, pues vamos a tener una serie de sorpresas preparadas entre ellas, bueno, vamos a tener el, la pinta de un cruce peatonal que va a representar el sentir de la ciudadanía guanajuatense en torno a este tema y además Chuy, vamos a tener el primer monumento pro vida en México que el cual va a ser itinerante y estará recorriendo todo el estado de Guanajuato para brindar capacitaciones y concientizaciones a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo en el Congreso actualmente, entonces ese es el objetivo de ese día, es el arranque, es el inicio de una concientización a la ciudadanía guanajuatense pero sobre todo es el despertar de la mayoría silenciosa ¿no? que somos en la causa provida y de esta manera lo vamos a hacer eh, de esta manera vamos a estar participando en los vehículos eh, a las personas pues les pedimos únicamente que adornen su vehículo eh, que vayan con su familia que lo lleven con globos, carteles etcétera, eh, pero sobre todo que no se queden sin participar, justamente estamos cuidando que no haya una concentración masiva de personas, pero sí pueden participar desde su vehículo eh, cuidando nuestras eh, respectivas medidas de seguridad. ¿A qué horas cuánto va a durar una vez que, que se llegue al fin, dónde va a terminar y, y en ese momento cada quien a su casa para seguir conviviendo en familia, ¿cómo va a ser? Sí, claro, Chuy, el punto de reunión es a las 4.30 en estos dos puntos de la ciudad. La idea es que ahí puedan estar llegando los vehículos, ahí habrá un equipo de personas que los va a estar apoyando para hacer la fila de, de vehículos. Okay. Exacto, y después comenzará la caravana. Al llegar al Parque Hidalgo, eh, que aproximamos como a las 5.30, 5.15, eh, vamos a estar recibiéndolos, les tenemos preparadas otras sorpresas ahí para los vehículos, igual todo esto es para que no se, no se bajen del vehículo, pero si sí están participando, si sí estén eh, exigiéndoles a los diputados y haciendo de este de este día un festival pro vida en toda la ciudad. Ok, entonces estar circulando, llegas a la zona de Parque Hidalgo, eh, van a constatar toda esta serie de eventos. Y en este momento ya nos podemos retirar es Ya correcto. nada más es hacer sentir la voz Exactamente Chuy, como decimos Este es solamente el inicio Después va a seguir una serie de capacitaciones Para las cuales vamos a tener ahí la información Para que nos puedan contactar Para ir a concientizar en su escuela Para ir a concientizar en su parroquia Para ir a concientizar en su, en su familia eh, Ahora sí que podemos hacer estas concientizaciones Pero el día 12 únicamente es el inicio Chuy El día 12 comenzamos las actividades y que vean que Guanajuato es Provida.